Ya, muy bien. Eh, muy bien, Avanto, A ver con Ayon, Cano, Antonia, ¿soluciones el problema de tu audio? No. Seguimos sin escucharte, Antonia. Si no, sale en la plataforma y vuelve a ingresar. O que alguien de tu grupo te reemplace. Ya, a ver, este, eh, David Ambrosio. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí. Sí, este, primero quiero dar paso a mi compañero Eduardo. Eduardo, ¿estás? Sí, ya te vi. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya, bueno, eh, ya inicio. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Bueno, se sabe que en el Perú este, la, constitu la Constitución de 1993... Eh, indica que el Tribunal Constitucional en su calidad de supremo intérprete de la Constitución y en uso de su facultad se le concede que le concede el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Eh, eh, por este concepto ha emitido numerosos precedentes vinculantes, los cuales en muchos los casos no se limitan a la interpretación de la norma constitucional, sino también a las normas legales. Es así que eh, en el tema en referencia que nos ha tocado el precedente vinculante, ¿no? Eh, debemos entender por ejemplo saber bien claro que la doctrina entiende que por presidente vinculante se puede entender tres cosas distintas en primer lugar la locución la locución presidente judicial puede ser utilizada para referirse a cualquier sentencia e incluso cualquier resolución judicial sin distinción alguna en segundo lugar por presidente judicial ya no se entiende a la sentencia totalmente considerada sino a una parte determinada de la sentencia que consiste en en la decisión del caso concreto por el cual se resuelve una determinada controversia. Y en tercer lugar, la expresión precedente judicial puede ser utilizada para referirse a una parte de la resolución judicial que suele llamarse retiro de sirengui. Entonces, tenemos que eh, eh, aquella sentencia casatoria emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria que al resolver un caso concreto establece criterios generales aplicables en forma obligatoria a casos futuros con la finalidad de crear seguridad jurídica y dar tratamiento semejante a casos a casos semejantes en materia, en materia de derecho público y en materia en, la, perdón, en materia de derecho laboral público y en materia de derecho provisional siempre es importante este, establecer el, el, un presente vinculante ¿no? eh, eh, acá tenemos que los presentes vinculantes un, por un lado está eh, es de la de la sala se hace referencia con los presidentes vinculantes de la Corte Suprema de conformidad con el artículo 40 de la nueva ley de procesal del trabajo, ¿no? Que es la sala constitucional y sala y social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación, Puede convocar al Pleno de Jueces Supremos que conforme otras salas en materia constitucional y social, y si lo hubiera efectos de emitir sentencia que sustituya o varíe un presidente judicial. Y, y es así que también el Tribunal de Sentencia perdón, es en referencia a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, como dije, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal señala, pues, no, que las sentencias del Tribunal Constitucional se adquieren, que adquieren la autoridad de cosas jugadas constituyen precedentes vinculantes para, para, para, para, estos, para estos casos. Eh, entonces, eh, frente, frente a todos los poderes públicos, eh, se puede entender que cualquier... Ciudadano puede, puede invocar ante cualquier autoridad o funcionario sin tener que recurrir previamente a los tribunales, ya que este, estos presidentes, este, como dice bien claro, este, es, es un presidente que ya se trató anteriormente ¿no? y es cosa jugada y es, y es aplicable en todos los procesos. Y, y, y en ese sentido, este, el compañero Ambrosio va, va a hablar sobre el tema de la, de la, de la sentencia. Sigue, sí, compañero David. Sí, este, bueno, aquí les vamos a presentar una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que, que ellos son los encargados de emitir este, sentencias con, con precedentes vinculantes. Bueno, eh, eh, don César Antonio Bailón presenta un agravio de, de Constitucional, eh, contra la sentencia de, de una sala civil de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Eh, bueno, en, en, en esa solicitud, el recurrente in, interpone demanda de amparo eh, contra una empresa. Bueno, es, en ese medio, ¿no? Solicita que se declare ina, inaplicable la carta notarial eh, que fue imputado que de imputación de cargos y también la carta notarial notarial de despido, ¿no? Y también solicita, ¿no? que que se le ponga, que se le vuelva a reponer en su puesto de, de de trabajo, que era asistente de control patrimonial. Y también este reponer este el, el pago de sus remuneraciones, ¿no? por que no ha percibido ya después del despido. Asimismo, solicita que los demandados le paguen una indemnización de daños y perjuicios equivalentes a 10.000 soles. Bueno, este, en este caso, el, bueno, la sala del Tribunal Constitucional ¿no? se, se, de, se, se hace saber que que declara infundada la demanda eh, por, por lo, lo que estaba pidiendo, ¿no? Y declara también improcedente, eh, por cuanto el, el amparo en sí, pues no, no es la vía, eh, donde explica, no, no, no es la vía idónea para esclarecer los hechos o para, o para pedir una indemnización en, en, esos, en esos puntos. Eso declara improcedente. Eh, quizás este, es un error ¿no? De, del, del demandante este, eh, pedir este, determinados este, montos por daños y perjuicios cosa que no, no permite este, el Tribunal Constitucional. Y también este, declara eh, los fundamentos 7 al 25, que constituyen precedente vinculante inmediato, ¿no? Que, que es al día siguiente del, del día publicado de la sentencia en el diario oficial El Peruano. Gracias, doctora. Es, esto sería mi corta participación. Muy bien, David. Correcto. A ver. ¿Quién más está pendiente de exponer, por favor? A ver, Marco, manden por favor sus grupos al WhatsApp, ¿ya? Ya, eh, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, doctora, eh, junto con la con, con el precedente que, este, que, que expuso este, la compañera Banto, como usted dijo que podíamos este, eh, analizar más de una, más de, como mínimo, un precedente, nosotros hemos evaluado dos este, eh, precedentes. Eh, si me permitiera... Ya, ok. Sí, este es el expediente... Sí, Marco, pero sí, resumido porque en un ratito empieza su parcial, ¿ya? Sí, esa es una demanda de, de amparo okay. contra la empresa Sauder Perú Corporation solicitado por los trabajadores para que se deje sin efecto las jornadas obligatorias de 12 horas diarias de trabajo durante cuatro días seguidos por tres de descanso impuestas por eh, la empresa. Por tal razón, este, los trabajadores solicitan que estas jornadas obligatorias eh, sean eh, eliminadas y se vuelva, se, a, se vuelva a la jornada eh, ordinaria de, de ocho horas. Eh, la, obviamente, la, la empresa deduce que, que estas son excepciones de, de cosa juzgada de caducidad y representación defectuosa o insuficiente de demandante, ¿no? y contesta la demanda señalando que el Tribunal Constitucional en el 2002 ya se había pronunciado sobre este sistema de trabajo. Y por tanto, señala que tiene sustento constitucional y legal. En cuanto a, a, al análisis, el, el, el, el análisis de los fundamentos, eh, yendo directamente ya a... Al desarrollo, el Tribunal Constitucional estima que el caso particular de los trabajadores mineros, la jornada de trabajo no puede ser mayor de 8 horas diarias y debe considerar una jornada semanal razonable. Eh, el Fundamento 29 este, considera que el, el artículo 25 de la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de eh, 48 horas semanales y esta prevalece sobre cualquier disposición internacional o interna que imponga una jornada semanal mayor. Adicionalmente, eh, un sistema de turnos de trabajo como el implementado por la demanda no es compatible con el parámetro constitucional descrito, puesto que afecta a la dignidad de las personas, y que es un principio de derecho que reconoce el artículo primero de la Constitución. Eh, en, en tal sentido, los eh, artículos 209, 210, 11, 211 y 212 del Decreto Supremo 003 94 Energía y Minas, que es este, de diversos títulos del texto único ordenado de la ley de minería, que permite instaurar la modalidad de trabajo acumulativo y fija obligatoriamente como mínimo cuatro días de este tipo de jornada laboral, también resultan incompatibles con el parámetro constitucional descrito en la presente sentencia. ¿No? Eh, por tanto, el tribunal ha resuelto declarar fundada la demanda, ordena que la demanda restituya la jornada laboral de ocho horas diarias, considerando una jornada semanal, Razonable en el asentamiento minero de Toquepala, conforme a los fundamentos 28 a 44 expuestos en esta sentencia, de las cuales he mencionado algunas, declarar que los artículos 209, 210, 211 y 212 del decreto supremo 00394 en Gía y Minas, eh, antes mencionado, son incompatibles con la Constitución y declara que estos criterios previstos eh, en los fundamentos mencionados, superconstituyentes, eh, constituyen precedente eh, vinculante inmediato. Eh, eso sería todo, este, doctora. Muy bien, Marco. A ver, hasta aquí nos vamos a quedar eh, en las posiciones. Por favor, ingresen a su plataforma virtual para que puedan visualizar su parcial que empieza a las 8 de la noche. Allá, allá, allá. Doctora, buenas noches. ¿Nos podemos retirar del Zoom para evitar este colapso de la red, algo así, para poder dar mejor el examen? Bueno, los que tienen ese inconveniente pueden realizarlo, pero tienen que volver a regresar, por si acaso, este, porque yo voy a tomar asistencia. Sí, profesora, porque, sabe, porque pero, ya será buena. Doctora, gracias. Los que no tienen ese problema tienen que quedarse en la plataforma, ¿ya? Eh, empiecen a realizar su parcial, por favor. Directora, empieza a las 8 todavía, faltan 5 minutitos. De forma, sí, todos pudieron dar su participación. Sí, profesora. Sí doctora. Sí, doctora. sí, doctora. sí, todo bien. Ya, a ver. Eh, bueno, esta vez he tratado, de, he sido clara en cada pregunta, como para que no hayan equivocaciones, ya. Eh, a ver, lo que, miren, hay algunas personas que ya por la asistencia, eh, perdón, por lo que los he visto y han expuesto, los he considerado en la asistencia. Pero hay otras personas que quiero que me confirmen su asistencia. Es decir, voy a llamar a los que no los estoy registrando. Y me dicen presente, ¿ya? Eh, ¿Aikipa, Guamash, Flor? ¿Aikipa? ¿Aikipa? ¿Alguien sabe si su compañera Aikipa estuvo presente? Sí, sí. está dando su examen, seguro. Doctora, doctora, buenas noches. Doctora, le habla Hans Estudio doctora, la compañera, así como así mi compañera en presencial en la antigua universidad. Ella tiene una dificultad de entropía, algo así, no sé, quizá lo dificulta ingresar a la clase y todo eso. No sé si usted puede considerar eso, pero okay, no, no sé. Está nada bien, ya, ah, ya. A ver, Calderón Collado. Buenas noches, doctora, presente. Ya, muy bien. Mm. Alcides, también está Calderón. Mike Calderón. Presente, doctora. Mike Calderón Ramos. Ya. Canal Escucho, Tatiana. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Marisa, María Isabel Cárdenas. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Carpio. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Roger Castañeda. Pre presente, doctora, buenas noches. Presente. Ya. Hans también está. Norma Castillo. Norma Castillo. Ya. Isidro Condori. Presente, doctora. Estoy presente. Presente, ya. Pedro Coronel. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nancy Cruzado. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Paula Díaz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Joel Guerra. Joel Guerra. Presente, eso, doctora. ¿Pues Presente. Ya. Guevara Marroquín. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, doctora, presente. Escuchamos. Buenas noches, Georgina. Luis Lucano, sí, sí, Georgina, doctora, Luis Lucano. Presente, doctora, ya. presente. Mamani Choquehuanca. Mamani, José Mamani Choquehuanca. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José. A ver, Victoria Martínez. Victoria Martínez. Mayra Mera. Mayra Mera. Ahí está, doctora, ahí está. Ya te puso su grupo. Ya. Sí. Mm. A ver. Murgueito. Murgueito, Renzo. No está Renzo. Nería Morales, Marcos. Marcos Nería. No está. Noriega Chumbiray. Presente, doctora. Buenas noches. Ya. Palomino Cruzado Alejandra Buenas noches Palomino Lara Bruno Palomino Lara Bruno ¿No está? Ramírez Mamani Julio Ramírez Mamani Julio Eduardo Rodríguez, Eduardo sí está, si no me equivoco. Sí, profesora. Eduardo. Profesor. Eduardo. Sí. Presente. Ya. ya. Guillermo Salazar, Guillermo también está, creo. Guillermo, Guillermo Salazar presente, profesora. Buenas noches. Ya. Buenas noches, Guillermo. Saraí Sarmiento. Presente, profesora. Doctora no. no me llamó. Mónica Ramírez. Presente, Sarmiento Chávez. Mónica, bueno, quienes les estoy llamando, porque como ya los conozco y he visto, ese no, bien, ya los he gracias. Ya, ya, Sedane, sí, David. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Zongo, Rodríguez. Presente, doctora. Ya, Surco, Villa. Presente, doctora, buenas noches. Ya, Tito, Huñape, Tito, Tito también lo he visto. Tito. Presente, presente, doctora, buenas noches. Ya, buenas noches, Uchupe Muñoz. Presente, doctora. Valenzuela Bellido. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vargas Cuenca. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Yactayo Guamaní. Presente, doctora. Buenas noches. Ya. Y Stephanie. Stephanie Sea. Zúñiga. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Ya, a ver, por última vez voy a llamar a los que no tengo registrados. Norma Pizarra Álvarez. Presente, doctora, buenas noches. A ver, me dijo presente Norma, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. Ya, buenas ya noches. Ya. Victoria Martínez Ecoña. Victoria Martínez. Doctora, buenas noches. Aiquipa, más Flor. Aiquipa. Sí, aiquipa, ya te consideré, no hay problema, equipa. Ah, ok, gracias. Ya, Victoria Martínez. No está. Renzo Murgüeito. Nería Morales. Julio Ramírez Mamani. Ramírez Mamani, ya, y Estefanicea Cisneros. Bisaga Álvarez, Rodolfo, profesora. Sí, Rodolfo, yo te considero en la asistencia, no te preocupes. Profesora, ahora papel en Lumarina. A ver, a los que no estoy llamando es porque tienen marcada su asistencia. Por ah, favor, estén sí, atentos a las disculpaciones que les doy, ya. Ok, um, ya, bueno. Voy a llamar por última vez, ¿ah? ¿Queda Cisneros, Stephanie, está? No está, ya. Ramírez, mamá ni Julio. No, doctora, doctora. un no, doctora, no, doctora. Doctora, buenas noches, ¿me escuchas Sí, sí, Ana, dime. Eh, mi compañera Stephanie tiene problemas con su internet y estaba dando examen, pero solo le permito para el examen y nada más. Ya, no está bien, no hay problema. Sí, me parecía raro que Stephanie no esté en... Sí, doctora. Ya, a ver, Renzo Morgueto tampoco está, no está Neria Morales, Palomino... L Ya, bueno, el resto ya tiene registrada su asistencia, ¿ya? Doctor, buenas noches. Víctor, ya está registrada tu asistencia. Gracias. Ya, ya se registró correctamente su asistencia. Ustedes han visto que los he llamado varias veces, así que eh, sus compañeros... Ya los que no les ha registrado es porque no se encuentran presentes en clase. Doctora, buenas, disculpe. No me escuchaba cuando me llamó a la lista. Mira, pinto. A ver, Mayra. No, Mayra, pero sí te registré porque alguien me dijo que sí habías estado en clase. Sí, Uno sí, de tus sí, compañeros señora. me indicó. A ver. Gracias. A ver. Mera, mera, mera, mera. Sí, Mera Pinto, Mayra. Mayra, sí te he consignado la asistencia, no te preocupes. Muchas gracias. María doctora, disculpen, no, no me llamó la A quienes me he llamado es porque ya están registrados en su asistencia, ya ni nada más. No, no te uh -huh. Sí. Walter, también ya tienes asistencia, ¿ya? Bueno, espero que haya estado fácil sí. su Yo el día de mañana voy a ir a registrar sus notas, ¿ya? Eh, ya voy a registrar también con sus notas de práctica de la primera, eh, de la primera unidad y, y de esta segunda unidad. Ya con la participación que han tenido los compañeros, ya puedo por lo menos duplicarle las notas en caso de que se hayan matriculado con retardo. ¿ya? Y el día de mañana ustedes ya pueden visualizar. Ahora, ¿qué, ¿qué personas o qué grupos, cuántos grupos necesito que levanten la mano eh, un representante de cada grupo para saber cuántos grupos me faltan para que Alex, ¿tú ya expusiste? No, ya, yo Antonia. La mano los representantes. No, los representantes de los grupos que no han expuesto Alex, ¿ya? Ah, es que como se le corta, doctora, no, no entendió. No ya, a ver, ¿quiénes faltan exponer? Levanten la mano, un representante de los grupos doctora, que no pueden exponer. Buenas, doctora, noche. buenas noches. Disculpe la molestia, el señor Pedro Coronel Laya. Doctora, mi grupo todavía no hemos expuesto. La, la verdad que no, no hemos sabido que teníamos que buscar una casación ¿no? y solamente pensamos que fue de, de, de la lectura, ¿no? que lo enviamos a su WhatsApp. Entonces, no sé si será factible la próxima clase. Ponemos, doctora. Sí, en realidad, sí, ahorita no nos va a dar tiempo para que culminemos. Eh, entonces, a ver, faltarían, entiendo que son tu grupo, Pedro, el grupo de sí. Walter, eh. el grupo de Antonia, el grupo de Víctor y el grupo de Flor. Sí. Víctor y, y Atahuamán está en mi grupo también, doctor Ah, ya, ya está bien, sí. ok. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, a ver, tengo uno, dos tres, cuatro, cinco grupos que me faltan pendientes, ya, para la próxima clase empezamos la clase con la exposición de ustedes, ya, si es que por casualidad no han realizado el tema de la casación que se los indiqué la semana anterior de la jurisprudencia vinculante, regularícenlo para la próxima semana, ya, la próxima semana ya empezamos con ustedes y, y luego desarrollo lo que es la clase, ¿correcto? Sí. Gracias, doctora, sí. Ya. Correcto, doctora. Eh ya, espero que les haya ido muy bien en su parcial, como les indico. Ya ellos les uséis, ya pueden visualizar sus notas. Eh, de todas maneras, yo voy a completar con las notas de práctica y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? ¿Profesora? Se? ¿Profesora? Gracias, sí, me, profesora. Dime, ¿Profesora? ¿Profesora? Dime, Antonia. Soy Tatiana, soy Tatiana. Ah, Tatiana, dime. Uh, profesora, tengo una duda con, la, con el examen del número 17 y el 6. De la pregunta 17 y de la 6. A ver, un ratito. Lo que pasa es que yo no las tengo así por pregunta. Aleatorias. Son aleatorias. Mm. O sea, yo las pongo y... A ver, un ratito. Espera. A ver. Procesa la Ya. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Tatiana? Tatiana, ¿cuál es la pregunta? tienes duda. La pregunta es de la, eh, la nueva de la nueva ley procesal. Dice señala la, la, demanda, que la, que la demanda que la demanda. La demanda debe. debe sí. Ya. Yo le marqué ninguna. Yo le marqué, marqué ninguna de las anteriores, pero solo hay dos respuestas nomás. Dos respuestas que son que son, o sea, la B y la. La B y la E la son las verdaderas respuestas. Después la, la A no es. Entonces le marqué la, ninguna de las anteriores. Ya, ¿O son todas ver, las Tatiana, anteriores? Todas. Tatiana, ya, a ver. Son todas las anteriores. Yo no les he puesto todos los requisitos que están, pero cuando ustedes leen la pregunta, y yo les pongo varias alternativas, si todas estas son, sí, ahora, Tatiana, ¿Cuántas veces en clase les he dicho que nosotros aplicamos lo que regula también el Código Procesal Civil en, determinan, en determinados aspectos? Y cuando hablamos de lo que son requisitos de la demanda, y ustedes no me van a dejar mentir, yo les dije, y lo explicamos en clase, los requisitos de la demanda se si aplican lo que establece el Código Procesal Civil. ¿Lo señalamos o no lo señalamos? ¿Por qué te has equivocado una pregunta tan fácil, Tatiana? Pero ya. No, ¿Cuál porque es la otra pregunta fácil? yo le había marcado, le iba a marcar todas o ninguna. Así era. Ya, a ver, ya. Y la otra Pero es. ¿Cuál es la otra pregunta, Tatiana? La seis, la seis. ¿Cuál es la seis? Las se características reciben? del contraexamen. Ya. Mm. Aquí también hay dos, la C y la D. Yo Habían dos opciones, la C, la C y la D, para marcar, pero no se pueden marcar las dos. Así que le puse ninguna de las anteriores. A ver, a ver, ¿cuál es el contraexamen? Mm. Es todas las anteriores. Pero... Del contraexamen, oye, no encuentro todo. O estoy ciega. ¿Cuál es la? ¿Cómo dice específicamente la pregunta? ¿Por son si de características de contraexamen. Uh -huh. Hay dos alternativas que son características, entonces son todas las anteriores. Pero no, no hay. No. Es la se recomienda el uso de preguntas sugestivas sí. pero es posible plantear otro tipo de preguntas. Esa es. Ajá. Ya, ahora sí, son características del contraexamen. Ya, pueden ser preguntas sugestivas, no es, ¿es obligatorio sí? interrogar, ¿no? Es la C, que se bien. recomienda el uso de preguntas sugestivas, pero es posible plantear otros tipos de preguntas. Lo que pasa es que creo que ahí se han confundido con lo que es el interrogatorio directo y el otro que es el contraexamen. ¿Sí me escucharon? Porque Sí, mí, Dios, está Dios, está Dios, claro, claro, Sí, no está claro. Está claro. Doctora, está, está bien, está bien, tiene razón. Doctora, un favor, este... Como le estoy gorreando el internet acá a la vecina, le dije hasta las y 9.50. ¿Puedo retirar, doctora? Disculpe. Sí, Walter. Sí, no hay ya problema. Y a los que deseen, sí, ya nos podemos retirar. Ok, doctora. Muy buen fin de semana. Gracias. No. Gracias, doctor. Igualmente bien, para profesora. todos ustedes, muy buen Está fin medito. de semana. Diviértanse si sí, es que van a salir, diviértanse, pero con prudencia. Cuídense bastante. No, no, si no, no, no, a dormir no, no, nada más no, no, no, hasta el día de no, mañana. Bendiciones, doctora. Mañana. ¿Has escuchado, Peche? Con frecuencia, con frecuencia. Mañana poquito con mi carro. Bendiciones a todos. Aprovecho, ah, Peche. a todos ustedes, miles de bendiciones. Cuídense bastante. Hasta Gracias luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Doctora. De gracias. No se olviden, por favor, los que tienen que exponer la próxima semana, ingresen temprano para que podamos avanzar rápido, ¿ya? Si no, después nos atrasamos. Bueno, doctora, gracias. gracias. Buenas noches, doctora. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mirza. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches, hasta luego. Bendiciones. Chao, no, profesora, cuídense mucho. Chao, Mónica, cuídate bastante. Este Ay, medio. qué linda, gracias.